Gracias, señor presidente. Yo, Nosotras eh, nos gustaría hoy dar la bienvenida al colectivo de aparadoras que ha venido de, de Elche y por fin espero que esta institución eh, pueda ponerles voz y escuche sus reivindicaciones históricas. Señorías, eh, conocemos de sobra el concepto de economía sumergida, lo tenemos meridianamente claro. Y sabemos cómo afecta a las arcas públicas y a nuestro sistema de bienestar. Conocemos perfectamente las consecuencias. Pero lo que muchas veces no vemos son esos rostros invisibles ahogados bajo ese océano de impunidad. Y eso es muchas veces desconocido o quizá lo conocemos, pero lo obviamos porque verlo implica enfrentarse a ello con firmeza y con mucha, mucha valentía. Cuando las administraciones públicas no velan por, est por estas ciudadanas, enseguida aparecen los buitres, que son no son otros que los mercenarios del capital. Y esto es lo que ha ocurrido con el colectivo de aparadoras en País Valencia. Hemos cerrado los ojos ante esta situación de precariedad laboral, sabiendo que existía, pero no precariedad laboral tan solo, estamos hablando de precariedad vital de todas estas mujeres. Las personas encargadas de legislar y de gobernar hemos abandonado al colectivo de aparadoras durante décadas. Las instituciones les han fallado. Esta institución les ha fallado de forma notoria y vergonzosa durante décadas. Y esas consecuencias del abandono no son otras que cuerpos destrozados, vidas truncadas, depresiones, ansiedad y... Eh, por consiguiente, una desprotección total y absoluta, social y legal al no tener acceso a desempleo, jubilación y al no reconocerse sus enfermedades profesionales. Si queremos una patria de verdad, es la que cuida a su gente. No queremos una, una marca España que esconda precariedad laboral. Saben sus señorías que depende de la idiosincrasia de cada una y de, y de un poco del corte ideológico, a veces cuesta o se empatiza mejor o peor con ciertas realidades. Cuando no se hablan de cifras y se hablan de personas y se pone rostro a esas problemáticas. Eh, yo empatizo en mi caso porque he tocado y he vivido muy de cerca esa, pre, esa, esa precariedad. Por lo tanto, esa empatía me sale de una forma mucho más sencilla. Eh, si no legislamos eh, para un sector eh, que nos produce tanto orgullo como es el sector del calzado, que es creador de empleo que es, eh, supone un porcentaje del Producto Interior Bruto, un porcentaje de la industria en País Valenciano. Si no hemos velado por ese sector, ¿en qué lugar quedamos? Esta moción que presentamos hoy para atender sus, eh, su problemática y sus reivindicaciones eh, en cuanto a salud y derechos laborales es eh, tan solo eh, la punta del iceberg, del iceberg. Es el primer paso. Y no va a solventar al 100% todo lo que ellas necesitan, pero es el comienzo de un camino por recorrer. Mis compañeras, como mi compañera Vicenta, en una asamblea de, de Elche que, que fue inolvidable, eh, solo puedo decir que detrás de estas palabras está la fuerza heroica que vimos en esas mujeres, en ese colectivo. A parar, como ya se ha dicho significa coser estas partes del calzado, eh, cada vez que caminen, eh, vean que ese calzado que llevan lo han hecho estas mujeres de aquí arriba. El problema es que para ellas a parar hasta ahora ha significado supervivencia, pero de, de nosotras depende y de esta institución que empiece a significar dignidad. Es una profesión artesanal, muy digna, muy nuestra y tenemos que velar por ella, porque las condiciones de precariedad no van a permitir que ese legado trascienda diferentes generaciones a partir de ahora. Peligra la continuidad de un sector tan artesanal y tan nuestro, como ya he dicho. Estos motivos, que para nosotras no son motivos, son deudas que tenemos con ellas eh, espero que sea el, el culmen eh, y esas últimas palabras de agradecimiento a todos los grupos para, por apoyar esta moción. Gracias por la atención y gracias por la atención que hoy les hemos dado al colectivo de aparadoras. Gracias, senadora Lima.